¿Cómo está Julie? Gracias por siempre estar. Oh, ¿Cómo ¿cómo le chicas, buen buenas tardes a todos. Y como siempre, también nos seguís invitando a irnos de viaje, incluso de forma nacional, pero también de manera internacional, sí. hacia los diferentes territorios. Y también nos anticipabas que nos vamos a encontrar con la tecnología que, por supuesto, también exige a todo esto del turismo y sus diferentes aspectos que nos venís compartiendo estar presente a través de las diferentes aplicaciones. Buscan facilitar. Quizás el primer paso que tenemos que hacer es descargarlas, saber cuáles son, aprender a usarlas y estudiarlas un poquito. Claro. Sí, sí, sí, así es. Vamos a hablar un poquito de todo eso. Vamos a hacer como un popurrí de pequeñas Bien. noticias, sí. Y empezamos por un internacional. Bien. Así que yo pensaba en esto de que si te regalan un viaje, ¿vos accedes? Sí o sí. O sea, vos decís, te dicen, nos vamos de viaje. Sí. No, decime un poquito más. Ah, ahí está, bueno. Desde control él y no. dice, obvio. Yo te digo literalmente, no. No, hay está, no. Claro, claro, porque de pronto yo pensaba, te dicen, no sé, te vas, te pago el pasaje, sí. pero te vas a estar. Te vas a una tribu africana. ¿Qué? A pasar una semana en campamento en este contexto. Claro. Bueno, es pronto, un montón. Claro. Bueno, Hong Kong tiene su técnica uh -huh. para empezar a eh, movilizar y a generar nuevamente esta industria del turismo que con la pandemia se vio un poco eh, afectada, un poco mucho, sí uh -huh. se vio muy afectada sí. realmente con el tema de, eh, del COVID y, uh -huh. y que el mundo parece que se frenó. ¿no? Entonces Hong Kong empieza de a poco también a programar nuevas actividades y nuevas uh -huh. estrategias para atraer el turismo. Es así que regala 500 mil pasajes. Ah, mira, a ver quién se quiere ir a Hong Kong eh, esta. <risa> ¿Y, y qué me abarcaría dentro de todo todo gratis, eh, all inclusive, no sé. No quiere todo. Y claro, porque no, no, no, o sea, el pasaje nada más, ni siquiera ah, las casas, ni cualquier tipo de ahorro que tenga, sí. El gobierno se <risa> hace cargo de ese costo. E incluso cuando uno llega al país después tiene ciertas atracciones en las cuales tienen descuentos o eh, pueden acceder de forma gratuita, pero la realidad es que claro. después el alojamiento, la comida y demás... Corre, corre por, por cuenta de uno. Bueno, pero ya es un montón porque no sé, lo sí. que debe es estar hoy en día acá, un pasaje mm. para ir a para llegar ahí. Así es. Yo me acordaba de las técnicas que... <risas> perdón, de las técnicas, no, de las estrategias que han implementado el gobierno nacional acá en Argentina. Uh -huh. Y bueno, pensaba que en cada lugar se las va ingeniando de algún modo para poder... Eh, Sobrellevar esta situación, ¿sí? Y superarla. Es así que Hong Kong propone esta alternativa. Primero van a estar eh, disponibles, ¿sí? Los cupos para personas de China. Claro. ¿Sí? Luego, Europa, ¿sí? Am eh, América Latina y Estados Unidos. ¿Sí? Son las opciones, son como diferentes etapas para ir cargando tus datos y poder participar de un sorteo que se va a hacer. Mm. Eh, la gente de Hong Kong tiene 80.000 pasajes disponibles para ellos como una prioridad, ¿no? Sí. Pero el resto va a ir a un sorteo eh, para poder participar de, este, de, este, de esta opción de viaje uh -huh. de alguna manera que tiene eh, menos costos porque la propuesta de ellos es venís gratis. Claro. ¿Y la propuesta está lanzada mundialmente o quizás no. hay ciertos países seleccionados o convenios con determinados territorios? No, no, no. Eh, el punto es el orden de prioridad que se les da. Ajá. ¿sí? Primero va China, como dijimos, después ya va a Europa, América Latina y Estados Unidos. ¿sí? Bien. Ese es el orden. Eh, entonces, bueno, para tenerlo en cuenta, el que quiera lo puede hacer, se puede inscribir, puede ingresar desde... buscando cualquier noticia, en este momento todos los diarios lo están teniendo presente, eh, uno puede ingresar al link del gobierno eh, y cargar los datos. Claro. Mira. Así es que esa es la primera de las noticias. ¡Guau! Wow. Y, y todo lo que conlleva en sí Hong Kong, porque bueno, vos recién decías, ¿qué pasa si te dicen tenés un viaje pago o al menos los pasajes, bueno, indagar un poco sí. más? Y ahí nos encontramos con todo un mundo cultural. Claro, eso es lo que pasa, ese es el punto. Porque por ahí te dicen, tenés un viaje acá estoy... en Argentina, bueno, cada particularidad tenemos cuestiones que, que, que habría que evaluar, pero mayormente listo, estamos en nuestro país. Sí, sí, sí, nos manejamos con el idioma. Acá <risa> tenemos unos cuantos kilómetros, kilómetros, kilómetros. Hay, ver... <risa> <risa> <risa> <risa> Hay que ver quién está dispuesto a hacer todo este, eh, esta, este desafío en cuanto, a lo, en cuanto a lo cultural. también. Una ah, aventura. Claro, sí. claro. Sí, sí, tal cual, sí, tanto en, lo, en la cocina, en la comida, en el idioma, el en la vida, claro, no, sí. De igual manera, el que tiene el poder adquisitivo, o tal vez hace algunos años atrás, con mayor frecuencia desde nuestro territorio, pero me parece que ha sido un lugar elegido, uh -huh. está posicionado turísticamente, por algo también deben querer buscar realzar todo esto. Sí, sí, sí, hace un tiempito atrás veía un, un documental y mostraban que es muy diferente, como suele suceder, ¿no?, en... Eh, la vida de la persona en este lugar a la del turista ¿no? Uh -huh. el turista tiene muchas opciones más allá de la precariedad con la que vive gran parte claro. de la sociedad uh -huh. eh, la realidad es que eh, sí puede existir esta esta variable claro bueno y en este caso hablamos oportunamente de hong kong allí empezamos a ver imágenes que como siempre Julie con la información nos permite ir de viaje Ay, y en sí. esta oportunidad decíamos va a ser de forma internacional así que así comenzábamos y de forma también nacional así que hong kong con esta propuesta nosotros dónde podemos vamos a recordar entrar a buscar esto a través de alguna noticia y ahí voy a encontrar el link sí, la dirección Varias aerolíneas uh -huh. ¿sí? que están siendo parte de este programa y donde uno puede adherirse y la realidad es que tienen nombres que no, irreproducibles. Sería en vano en este momento mencionarlos por ese tema, pero bueno, uno ingresando en la noticia puede ir seleccionando... Y, e informándose, sí, bien. sí. Y todo esto que el gobierno ha permitido hacer, digamos, sí. ¿es el vuelo como bien marcabas hoy? Sí, el traslado. ¿Y de vuelta o me hacen quedar allí que yo después me arregle a la vuelta? ¿Ahora qué pienso? No, no, no, no. ¿Y de vuelta. Ah, ah bien, bueno. bueno. y de vuelta, pero no tenés tasas, recargos, todo ese tipo de bien. impuestos. Bueno, bueno, ¿y cómo será para, para los argentinos? Tendrá muchas escalas, será directo, será cómodo, bueno, vaya a ver cómo inicia este viaje o cómo termina, Así pero es. Bueno, es como es ese esto, aceptar la posibilidad de hacer un viaje sí. con un costo menor, nada más, me adapto a las condiciones que se me pongan, ¿no? Y la, las aerolíneas, digamos, son estatales pertenecientes a Hong Kong o también esto conlleva poder darle trabajo a empresas privadas de, de aviones. No, no, hay empresas privadas, pero son todas de, de China en general. Uh -huh. Eh, por eso te digo, las nombres son irreproducibles, Por supuesto. <risa> Respetamos su, su idioma, así que ahí lo no, dejamos. No, no, no, hasta ahí llegó. <risa> bueno, y de Hong Kong, ¿hacia dónde nos vamos ahora, Yu? Nos vamos a Argentina. Bien, vamos, me siento vamos más cómoda. Más sí. tranquila. Bien, ahí estamos. <risa> uh. eh, nos vamos a Argentina porque la PUNA está trabajando, si sí, la PUNA, uh. digamos, por Salta, Jujuy, Catamarca, uh. si sí. ¿sí? están trabajando estas tres provincias en conjunto para lograr generar un turismo masivo en esta zona que uh -huh. generalmente no tiene tanto desarrollo, ¿por qué? Porque por infraestructura no está preparada to uh -huh. totalmente, totalmente, ¿sí? Entonces, eh, hace unas semanas atrás municipios de estas tres provincias firmaron un acuerdo, un acta de intención, se le llama, uh -huh. Uh -huh. con el propósito de empezar a trabajar en la conectividad, en la transitabilidad de estas provincias... Eh, para poder lograr un turismo sostenible sí, durante eh, los próximos años. Así que bueno, es otra buena noticia porque se trata también de explotar otro espacio que hoy por hoy tiene sus, eh, su, sus turistas, por supuesto, sí. pero podría ser aún mucho mayor. Según ¿sí? lo que venimos repasando, incluso a través del previaje, la provincia de Salta estaba entre algunas de las más elegidas. La segunda, sí. Bueno, entre... por. Particularmente pude recabar cierta información De gente que ha ido hace algún tiempo Y bueno, la verdad es que se da la presencia del turismo Incluso también mucho internacional Así En esta es. época, al parecer muchos franceses Y según lo que comentaban En Salta en sí, bueno Hay diferentes propuestas para hacer Y la verdad que movimiento turístico había Y hablando de esto de la transitabilidad Bueno, sabemos que por ahí nos encontramos En, en La Puna Si bien muchas veces diferencia Que uno dice La Puna Y, y te, te dicen o te marcan que, que no llega a ser zona de Puna Puna, donde Ex. nos vamos a apunar viste, uh -huh. que, que están todos ahí con el tema de la coca, con el mascar coca, te, la desmitificación de decir el, el caramelo de coca no te va a hacer nada, es pura industria y azúcar, o sea, <risa> es la coca coca. Y, y bueno, en este caso eh, hay seguramente algunos recorridos que tienen que hacerse en autos o en combis, porque por supuesto no llega eh, el pavimento allí, el asfalto, pero también con intención de esto... Porque muchas veces hay ciertos conductores, según me comentaban estas personas que han ido, que hay conductores que también se encontraban con vehículos particulares que estaban esperando la grúa. Porque como no conocen el camino, o sea, cuando empezás a subir la sí. montaña, quizás yendo a determinados territorios allí en el norte argentino, a ver, tenés que ir con mucho cuidado, quizás pasan ciertas cosas, entonces también a propósito dejan lo que tiene que ver con el ripio, con la piedra, para de esta forma invitar a ir a una menor velocidad. Claro. Ahí está, desconocida esto. Con bueno. esa intención, lo hacen también, porque viste, había gente que preguntaba, ¿y cuándo va a llegar acá? ¿Cuándo lo van a terminar? No, te lo hacen con cierta intención porque hay gente que no contrata quizás un turismo o algo por el estilo, entonces el objetivo es también brindar cierta seguridad, porque comentaban que van subiendo en la montaña y a la par tenés, capaz que subiste 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar y bueno, es que muchos vehículos por ahí deciden hacerlo solo, pero no van tranqui tomando mate. Claro bueno. Yo no iría tranqui tomando mate de manera, tampoco eh, No, bueno pero tiene que ver con esto de que uno se tiene que adaptar también y ser consciente de las diferencias de cada Exacto. zona Por ahí salimos del pavimento de la llanura que tenemos acá donde nos confiamos por eso sí. y bueno, está mira, desconocida esa parte Así que bueno bienvenido sea para este norte argentino y todos los aspectos todo lo que conlleva esto por supuesto también Sí, porque sin dudas también hablamos de turismo y parece algo frívolo pero eh, implica también el trabajo sí, de mucha gente Totalmente porque, Entonces es bueno tenerlo en desde los artistas quizás en Salta con la presencia de tantas peñas según ¿Sí? describen a, a, en este caso también lo hotelero lo gastronómico las ferias que pueda llegar a ver uh -huh. así es sí, sí Bien, y por, lo, por último, chicas, vamos a hablar de unas aplicaciones. acuerdan que hablamos de aplicaciones para hacer la valija, mm, para ver sí. el tiempo, para organizar los pasajes? Del bueno. el Rosarino y el de Buenos Aires que se unieron Claro, para, para esta propuesta. Sí, ah, sí, que sí. era más un turismo aventurero, ahora que claro. me acuerdo. Ellos habían explotado ese nicho. Sí. Tenía que ver con alquilar equipamientos para, para hacer cualquier tipo de travesía. Sí. Bueno, estas aplicaciones son para aquellos que desean viajar, pero necesitan Pero que hay, un Juliana, no me asustes. Ajá. Ah, bueno, no, compartimos un vehículo. Un rente car. Exacto, pero <risa> en realidad vos cuando alquilas un auto, por ejemplo, sí. vas sola. Sí. En sí. este caso es, en vez de ir a hacer dedo a la ruta y esperar a que alguien eh, decida llevarme, bueno, en este caso eh, uno puede programarlo previamente con Ajá. la tecnología de por medio. Y uno de los fundamentos que tienen estas Aplicaciones, es decir, bueno, por supuesto, esto de reducir el, el uso de vehículos y que el consumo de combustible, los costos también, eh, pero más allá de esto hay otra cuestión que tiene que ver con estar dispuestos a experimentar con otras personas, ¿no? Eh, nosotros nos vamos de viaje y a veces parece que nos metemos en una burbuja. Sí. Entonces la propuesta de esto es también conocer, conocer y animarse a experiencias nuevas, animarse a conocer otras personas, animarse a conocer otros lugares y que por ahí eh, yo iba para acá, pero sí. la otra persona tiene que pasar primero por un punto intermedio que yo no lo tenía. Bueno, listo, cedemos, ¿sí? Cedemos en pos de otros beneficios. ¿Y eso a, es a través de una aplicación? Varias aplicaciones ah, hay para nariz. trabajar. La propuesta uh -huh. es la siguiente, yo las menciono y después si alguien lo necesita puede claro. googlear eh, para investigar cada una de ellas, porque la realidad es que cada una tiene su, su, su interfaz y, y ver cuál le resulta más cómodo, ¿no? Uh -huh. Una de ellas es carpulear carpulear Claro, como hacer pool. Ajá. Cuando, por ejemplo, para las escuelas hacemos pool, bueno, yo llevo a mis hijos y a los tuyos. Sí. Bueno, carpooler es esto como un, un término en estadounidense que lo bajamos y lo argentinizamos. Ajá. Así que la aplicación se llama así. Eh, otra se llama Coviajero, Trip Da, Trip de viaje y de a, Vayamos Juntos y move it. Ajá. ¿Sí? Estas son las cinco aplicaciones que se pueden visitar para conocer y ver si uno. Eh, podría a través de ellas entablar un vínculo con otro viajero y coordinar el viaje. Mira, ¿esto se está aplicando en nuestro territorio argentino? ¿Repreguntarte esto o se da mundialmente? Eh, Carpuliar, por ejemplo, está eh, disponible para Argentina y para toda América Latina. Bien. El resto sí son puntualmente de Argentina. Bien. Ay, oh, cuánta intriga que me da, porque nos trae siempre la información y quizás uno no indaga en esto por la necesidad de hacerlo, sino por la curiosidad inicialmente. Pero, ¿qué estará sucediendo en ese punto? Porque quizás hay muchos argentinos, latinoamericanos, vaya a saber, sí, también extranjeros que están actualmente en el país y dicen, bueno, quiero recorrer Argentina, de norte a sur, de este a oeste y de esta forma, forma se descargan las apps para poder usarlas aquí en el territorio nacional y quizás es algo tan habitual y tan común, pero para uno que no está en esa dinámica. Sí. Es la novedad. Claro, claro creo que me parece que por ahí está la cuestión de, de, de entender o por lo menos de prestar atención que existen otras opciones. ¿no? Mm. Eh, ¿Se acuerdan cuando hablábamos de alquilar la casa de otra persona? Sí. Y dijimos, uy, es re íntimo, pero bueno, estar abierto a este tipo de turismo sí que hace que también vivamos la idiosincrasia de la otra persona sí. la realidad. Eh, está bueno y es bienvenido. Bueno, ¿esto todo por hoy? Todo por hoy, Uy, cuánto que viajamos y también tenemos herramientas. Así que si te gusta, si te estás permitiendo el desafío, quizás al menos te vas a algún lugar con mayor seguridad, pero decís, bueno, para ir de un pueblo a otro que estoy a... 300, 500 kilómetros, uso en este caso algunas de estas cinco aplicaciones. Así que gracias, como siempre. Gracias, Muchas gracias Y nosotros vamos a seguir avanzando en de la A a la Z, seguramente en este momento con más música para luego seguir acompañándolos a ustedes, que como May decía,